un nuevo capítulo, yo pues no traigo un vídeo de un tournet y hoy traigo una serie la cual vamos a empezar hoy nueva, ¿vale? Y trataría de completar eh, las misiones de Rusia pero de una forma eh, diferente a lo que sería hacerlo todo normal. Vamos a intentar conseguir lo antes posible eh, el logro de Mayor y superior, que son los eh, los rangos máximos que se pueden conseguir aquí en el en el Liberator de Rusia eh, que son dos logros que me faltan por completar de lo que vendría siendo el, el juego no <coughs> luego también tendría que hacer el MK2, que lo intento hacer muchas veces pero no sé por qué, tengo como un bujo algo que... Eh, a veces no me, no me funciona ya lo he, hecho, lo he intentado hacer tres veces y eh, lo de lo he hecho todo pero no, no puedo conseguir el MK2 así que no sé, intentaré, intentaremos hacerlo también para finalizar la serie esta eh, ya sé hacer el, M el MK2 hasta de, de memoria pero bueno eh, eso me lo de insurprender de... I was up to no good. Mayor Len, vale. Eh, y bueno, y no mucho más. Eh, esto sería, sería todo. Vamos a completar lo que sería todas las misiones y ya está. Eh, vamos a empezar dándonos experiencia sobre todo, que es algo que es útil para para lo que es es hacer las misiones del liberator, a la gente aquí le puede comprar cosas con experiencia y todo y es lo que vamos a hacer, vamos a aprovecharnos de eso eh, <coughs> vale vas a empezar a hacer misiones a la gente vale eh, vale aquí hay gente que me está pidiendo misiones de los zombies estos find wedding ring vale nosotros vamos a completar pues a lo mejor 5 o 6 misiones cada día vale y... y ya está vamos a empezar a hablar con todos los del liberato ahora, antes que nada este ya hemos hablado, que es el que nos cuenta cosas por experiencia vale, y este nos pedía la upgrade la upgrade de esto, la... no, nos pedía lo normal, no? no la upgrade, vale y nos daba esto vale, vamos a give a, a 253 perfecto y vamos a ir con esto por ahora vale, vamos a entrar aquí vale, este hombre no nos da nada este nada y aquí estarían ya los mayores y todo Vale, eh, vale, este nada tampoco, este nada, este nada, y este es el capitán. Vale, can I join? I'm sorry, ranks arde, vale, aún no. Bien, tenía que hacer algunas misiones antes para poder entrar. y any help? vale, un dono de estos eh, vale, dice que no nos cree Este hombre necesita, ah mira, este le puedes intercambiar cosas Nos da binocular, cuchillos y vale, nos compra de esto, vale Espérate, coño, need any help, no necesita ayuda, vale y este nos quedaría nada, lidia. Bien, pues vamos a ver. Vamos a ver las misiones que hemos sacado. 5. craft, upgrade, fishing rod. Eh... Vale, para eso nos tenemos que guivear una fishing rod, si no me equivoco. Y todo eso, pues, lo podemos hacer desde el, el un túnel ID a ver, también tengo que cargarme algunos zombies por lo que parece vale, que esto nos da eh, bastante reputación que son Yekatibur eh, y el, el otro, ¿dónde es, Yekatibur y eh, no, no, Novobirsk, vale Novobirsk bueno, antes que nada vamos a darnos una Fishing Rod que la Fishing Rod Vamos a dar a buscar cómo es. Eh, BDS de la Fishing Road. Mira, nos podemos equivocarnos directamente la upgrade. 1, 4, 3, 2. Vale. Tiramos el blueprint que no lo queremos ganar. Y venimos a este hombre y se lo damos ya directamente. Así van a hacer todas las misiones. Si nos podemos, nos, si nos podemos equivocar las cosas. La guiveamos y ya está. Vale. No mucho más aquí. Bien. Eh, el wedding ring. Eso tenemos que buscarlo. Un doughnut. Vale. Un donut. Vaya. Eh, dough. Vale. ID. ID del dough. Vamos a buscar la ID del dough. Que este hombre, si no me equivoco, estaba allí arriba, ¿no? Por aquí arriba Vamos a ir a... A buscarlo A ver... 2 do... no, Barra aquí 1, 1, 6, 3 Vale Arriba del 2, si no me equivoco, era, ¿no? Aul... Eh. Vale, tengo que hacer una cosa mejor de beacon también Del 2 nos es este Bien Vale Y esta, ahora Find Evidence de esto mm, Me gusta eh, Vale, eso, de todas formas eso lo iremos Lo iremos viendo Find Evidence Find win Clear Airport Con mejor de beacon Y vale me da una mappa el plaque para qué quiero que hace un rause quick bueno vamos a hacer otra cosa de en vez de guiarnos tanta mierda vamos a vamos a ponernos una eh, 363 ¿vamos a, darnos? vamos a darnos una 363 por ejemplo o oh, bueno eh no, es que esta, esta es de kills, imagínate, 608 kills en la mapera, eso no, eso no es, yo quiero el, la honey como, cómo era la honey en pw, ¿no? se llamaba pw, no, no, se encuentra, bueno, pues honey honey, honey badger, aquí sale en tornes sale como honey badger aún, lo han cambiado vale eh, barra gif 116, vale, esto ya es otra cosa barra gif 17, dame como 7 eh, barra gif 8, esto ya más o menos me lo sé me lo sé yo por eh, por lo que vienen siendo los, los servidores sandbox y me faltaría el, el Adaptive Chambering, ¿no? A ver. Adaptive Chambering. Es la ah vale. Sí. Y 1007. Vale. Bien, pues vamos a irnos al primer sitio, que es Novirsk. Novirsk, Novirsk, Novirsk. Aquí. Eh, barra Teleport Waypoint Vale, ¿dónde está el zombie? Mm. Esta misión ya la he hecho yo antes. Creo que estaba por detrás de una casa. Si sí, no me equivoco, un poco ya bajando. De todas podemos hacer esto para buscarlo. Mira, lo encontré vale en la casita verde me debería dar un GPS vale la casita verde ¿Dónde está la casita verde allí vale perfecto se acabó bien bueno menos Vamos al siguiente. Eh, ¿Este dónde está? En eh, Llegateburg. Llegateburg. Llegateburg estaba por aquí, no sé. Sí. Parro el teleport. Waypoint. Hostia, dentro de una casa. Me he metido y todo. Vale, esto era o aquí abajo. Era aquí abajo. Acá o subiendo la rampita. Que aquí había una rampita. Aquí. Por aquí creo que estaba, ¿no? ¡Ah la mira! Lo he visto. Vale. Este zombie es el de el que mete golpes contra el suelo y eso, ¿no? Vale. Bueno. A ninguno le dejo <ríe> le dejo que haga ninguno de esos movimientos. Vale. ¿Qué me quedaría? Eh, clear por de Beacon. Bueno, eso lo podemos hacer en diferentes vídeos. No quiero que duren los vídeos más de 15 minutos o así. Si no, van a ser demasiado largos. Y eso tampoco tampoco lo queremos. Lo que sí vamos a hacer es buscar el raw switch este: raw eh, squid que la verdad es que el ítem era grande, ¿verdad? vamos a quitarnos algo, ah oh, bueno no, nos cabe, nos cabe, nos cabe, nos cabe vale, barra gif 1434 lo podría hacer es eh, si no, un que vendría siendo en mi servidor rocket pues lo pongo ahí y es más fácil ¿no? porque con que ponga barra ahí ellos eh, sé, switch o algo así ya me lo da, ¿sabes? Pero aquí no. Con esto no. Pero bueno, no pasa nada. Vale, la planta baja aún no vamos a ir. vamos a ir en el próximo capítulo. Vamos a... A decirle a estos hombres que ya nos hemos cargado los zombies. Vale, este no quiere ya nada más. Este, muy bien. a G vale, y el otro era mm, mm, mm, mm. por aquí sería, ¿no? Eh... youtube inside, Ivan, vale goodbye no sé, no sé quién era, creo que era este, ¿no? no, no no, este no es eh Vale, esto es lo de arreglar las torres, vale. ¡Oh, mira! Vamos a ver. Ya ha entra entrado en el en el esto, vale. Pues esto es el comienzo, se podría decir. Entrar en, en la mierda esta. En la coalición ropa. Vale. Goodbye. Eh, vale Y ahora está el de la misión esta? Mm. ¿Dónde está? Ah, bueno, he conseguido esto Vale Ya está, ¿no? Ya estaría todo Me ha dado esto y esto ¿Me lo puedo comer? Sí, pero me va a bajar a la red Joder, cómo me ha bajado Bueno eh, yo creo que vamos a dejar por aquí este capítulo Hemos, hemos completado varias misiones Tenemos 55 eh, De Putin eh, Que sería... Eh, bueno eh, Bastante por ahora la verdad eh, Clear Airport nos queda Clear Airport El reparar las torres Vale El Find Wedding Ring En el barco no era En dónde eh, bueno Y lo esto Fine Evidence de Lumerkov Así que no mucho más Yo espero que os haya gustado el vídeo Si queréis más vídeos de un turno Ya sabéis Dale like y yo os lo traeré Vamos a ver si podemos conseguir <coughs> Los dos logros estos Lo antes posible Y ya si podemos conseguir el del MK3 El MK3 El MK2 Vaya eh, Pues mejor que mejor Así que no mucho más Espero que os haya gustado el vídeo Si queréis más vídeos Ya sabéis dale like y yo os lo traeré Aquí va a dejar este capítulo, espero de que os haya gustado y adiós.